Quieres saber cómo orientar tu empresa al cliente, a tu cliente? Vivimos en un mundo en el cual el marketing es un marketing de valor absoluto. Con estos siete tips que vas a ver en este vídeo corto de Plan de Enfoque punto, es te voy a enseñar o te voy a demostrar cómo puedes hacer que tu negocio vaya a 360 alrededor de tu cliente, o como llaman los anglosajones customer centric. Creo que lo he dicho bien. Entramos en materia. ¿Qué tal? Soy Juanjo igual Esto es plan de enfoque .es. Ya sabes que puedes perfectamente apuntarte aquí en este canal. Y hoy hablaremos de lo que pocas veces hablamos como empresa. Uh, normalmente hablamos de nosotros, yo, Mime, conmigo, y cuando tenemos que hablar siempre de nuestro cliente, de su dolor. Lo hemos hablado en estos blogs y en estos podcasts en plan de e incido en ello es muy importante conocer a nuestro cliente y que todo lo que haga la empresa sea poniéndose los zapatos del cliente vamos por partes vamos a hablar de esos siete puntos voy a añadir un octavo a lo mejor quédate hasta el final para ver qué es lo que tienes que hacer para que tu empresa se enfoque al cliente si eres capaz de dar valor a tu cliente con estos siete puntos te irá bien asegurado el primer punto en plan de enfoque punto es es primero identifica a tus mejores clientes, segmenta cuáles son unos y cuáles son otros, quiénes son los A, los B y los C y prioriza los que sean más rentables y a los que tienes que enfocar valor. Tú no puedes tratar a todos tus clientes igual, tienes que tener de alguna manera eh, claro quién es tu cliente A, tu cliente B y enfocar tu trabajo en captar y en fidelizar el cliente A. Es el primer punto. Segundo punto, escucha. El orden de los factores no altera el producto en este caso, pero la escucha es lo más importante en marketing. Insisto, no hables, oye el mercado, oye a tu cliente, pídele qué le pasa. Una queja es una oportunidad para cambiar e, e implementar eh, todo lo que es nuestro producto. Eh, si hace falta, descansa con ellos, tómate un café, ves a comer atiéndelos haz encuestas el feedback es importante acuérdate que tu empresa no es lo que tú piensas tu empresa es lo que piensan tus clientes si eres capaz de ver en qué fallan tus clientes serás capaz en qué fallas tú con tus clientes serás capaz de convertir esa queja en una oportunidad si no los escuchas no sabrás de qué pie coge a tu empresa tu producto o tu servicio tercer punto para tener una empresa orientada a marketing o sea orientada a tu cliente adapta tus mensajes eh, cuál es la pupa de tu cliente eh, yo es que soy muy pesado pero siempre digo lo mismo pues si tu cliente es uh, una persona eh, pues de alto standing uh, alemana que le gusta intelectual pues habla su idioma no le hables de chachi piruli si tu persona es una persona pues, eh, eh, paticorta con, en el sentido de con la mente muy corta y que es jovencito y le va a la marcha, pues sí, hablaré de chachipiruli. Pero, insisto, según eh, según cada niño, según el juguete, que lo decimos mucho en Mallorca. O sea que el marketing es eso. Según el cliente, adapta el mensaje si quieres estar centrado en él. En él. Porque. Ni el alemán eh, intelectual de un alto poder adquisitivo entenderá el chachi piruli, ni el jovencito de 16 que va de fiesta en marcha entenderá el lenguaje con el que hablas en ese alemán. Otro punto más para ser eh, customer, customer centric o orientado al cliente, o sea, tener un buen marketing y disfrutar de ello. Y que te vengan muchos clientes. Crea una experiencia memorable. El marketing es crear experiencias. Cualquier negocio es crear una experiencia. Una peluquería es la experiencia. El restaurante no solo es la comida, es la experiencia. El viaje es la experiencia. En hostelería, en turismo saben que vive mucho de la experiencia. Pues crea eso. ¿Qué es lo que busca tu cliente? Y arrópalo con esa experiencia. El marketing no es vender un producto. El marketing es vender, te diría yo, una experiencia. Eh, añadiría a todos estos puntos de cómo tener una empresa orientada a marketing en este siglo XXI, al margen de los canales siempre, añadiría el humanizarlo. Algunos comentan, ya sabéis que yo soy, bueno, que me gusta mucho el B2B, de hecho aquí podéis ver noticias de cómo captar leads en B2B, pero eh, realmente muchos colegas me dicen, bueno, es que al final es un B2B, business to business, pero al final hay una persona que comunica a otra persona. Vale, os lo compro. Pues humanizar eso. Personaliza los mensajes que no está mal, adaptando el mensaje y di hola Pedro en vez de decir hola a todo el mundo. Y eh, piensa que al otro lado del teléfono, de cualquier empresa, hay otra persona que es quien decide. Y no puedo dejar eh, de decir eh, los dos últimos puntos. Eh, el último quizás sea el más importante. Para mí todos son importantes, pero bueno, mídelo si no se mide no es marketing si no sabes la calidad que estás ofreciendo la puntuación que tenía ayer haciendo un cambio la que tiene hoy no sabes si estás progresando o no estás progresando si no mides si no controlas lo que estás haciendo bueno como el gato de cheshire en alicia del en país de las maravillas dónde voy a dónde vas a cualquier sitio pues coge cualquier camino nosotros aquí estamos orientando e enfocando apúntate al plan de enfoque por cierto enfocando a nuestro cliente y enfocando a marketing mide ese enfoque para poder saber qué tecla has tocado buena qué tecla has tocado mala para no repetir la mala y enfocar a la buena enfocado siempre a una mejor experiencia de cliente no puedo terminar no os vayáis todavía porque la gran frase el marketing no es un departamento es una actitud o sea tienes que involucrar a todo tu equipo desde el que recibe la llamada o atiende a la persona hasta el contable o hasta el que da la cara o el transportista sea lo que sea que estés haciendo la sonrisa vale más siempre que mil palabras y todo lo que resume tu empresa tu proyecto o tu marca es el resultado de lo que están haciendo tus eh, como quieras llamarle a mí no hay nada más que odie que llamar a una multinacional y encontrarme en un ejecutivo gilipollas, con perdón. Pero es que los hay. Ese señor que te atiende mal y que es un engreído es un señor que está tirando la marca por los suelos. Si yo fuera su jefe, hablaría con él. Bueno, pues involucra a tu equipo enfocado a cliente y que al final entiendas que eh, quien tiene un cliente tiene un tesoro, que ya lo sabemos de hace un par de siglos, pero que sobre todo... Tu empresa y tu producto es lo que piensa tu cliente. Y que acuérdate, un cliente lo puede desarrollar a largo plazo si haces estos uh, si sigues estos consejos y tienes claro que vives de eso, de tu cliente y de mantenerlo a muy largo plazo. Nada, con esto y un bizcocho mañana a las 8. Apúntate en plan en plan en este canal, en YouTube. O en cualquiera de los que estés escuchando. Déjame una reseña, alguna pregunta. Gracias a todos los que me comentáis. Os responderé lo antes posible siempre. En cualquier caso, no te olvides de orientarte al cliente y de ver estos dos vídeos que seguro que hablan del tema y te van a orientar un poquito más y a enfocar tu marketing. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao.